Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes y gusto de saludarlos. El programa Reflexiones de la Biblia como todas las noches con este servidor. Muy buenas noches. Estamos muy, noches a todos muy contentos. Ustedes, gusto de saludarlos. El programa Reflexiones de la. Biblia. Se nos complicó un poquito aquí el, el audio. Muy buenas noches, como dijimos. <ríe> bueno. Mi nombre es Boris Darmont, como todas las noches estamos con el programa Reflexiones de la Biblia, siempre escudriñando la Palabra de Dios en algún espacio, en algún momento de su vida. Entramos a su hogar con este programa todos los días y esperamos esta noche también tenga usted una hermosa meditación sencilla de la Palabra de Dios. No importa el que dice y el que habla, sino el mensaje que presentamos desde la Palabra de Dios. Estamos estudiando el libro Segunda de Corintios. De, estamos en el capítulo 4 y hoy nos toca uh, continuar con el mensaje del apóstol referente a aquellos que aceptaron a Jesús y que conocen y creen acerca de él. Dice el, el apóstol Pablo, la luz del evangelio, la luz camina con ellos, ha abierto su mente y es iluminado por el conocimiento de la gloria que es en Cristo Jesús. Por esa razón, aquellos que conocen a Jesús, que tienen en la mente la plenitud del conocimiento, de la razón de su sacrificio por la raza humana, son aquellos los que la luz del conocimiento de Dios se abre a su entendimiento. Ahora, ¿por qué en el siguiente párrafo el apóstol habla acerca de la fe? Porque aquellos que tienen conocimiento de Cristo, de la gloria de Dios, dada en Cristo Jesús, en su sacrificio, su amor, su misericordia, su perdón, su plan de redención, ese conocimiento produce, a ver, germina luego del conocimiento en el ser humano, la fe. ¿Por qué germina? Porque la fe, dice, viene por el oír de la palabra de Dios. Es decir, cuando el conocimiento de la gloria de Dios, de su palabra, de su plan, es plena luz en la mente del hombre, entonces sucede lo que nosotros no imaginamos. Se germina la fe, la confianza, la plenitud en él. Entonces, teniendo este tesoro, dice el apóstol Pablo, del conocimiento de Dios en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Miren lo que el apóstol dice. Este conocimiento, esta luz, y que ilumina todo conocimiento para la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, está en tesoros de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, no es el hecho de que yo, dice el apóstol Pablo, sea un hombre iluminado por mi propio conocimiento como judío, como fariseo, como docto en la ley, sino es la iluminación de la gracia de Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo estoy atribulado en todo, pero no estoy angustiado. Estoy en apuros, pero no desesperado. Soy perseguido, mas no, no desamparado. Estoy derribado, pero no destruido. Llevo en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Cristo. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, persecución, acusación permanente. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal cómo se manifiesta si estamos atribulados angustiados cómo dice el apóstol se manifiesta de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, fueron vivificados en Jesús, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ustedes que estabais muertos en el pecado, yo que estaba en camino a la muerte en el pecado, yo también fui vivificado por la fe en Jesucristo. Vosotros y nosotros seremos vivificados así como Dios vivificó el cuerpo de Cristo y lo resucitó. No Se olviden que el apóstol Pablo está defendiendo el concepto de la resurrección de Jesús. Y ese concepto es un concepto muy poderoso para el evangelio. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos serviría a nosotros creer en un Cristo muerto? ¿Cuántos creen en un líder religioso que son fundadores de sus religiones y están allí en la tumba? No han resucitado. Entonces ¿Qué es lo que el apóstol nos está mostrando? Que por el conocimiento de la gracia de Cristo somos iluminados. Y esa iluminación no es de nosotros, sino del Espíritu de Dios. Porque este cuerpo, dice el apóstol, que es vaso frágil, porque está tribulado, está destruido, perseguido y aún más destruido, llevamos en nuestro cuerpo la, la muerte de Jesús porque sufrimos a causa de la persecución y todo lo demás. Pero si algún momento morimos, seremos vivificados. Así como el poder de Dios vivificó a Cristo, así también nosotros en nuestra carne mortal llevamos la esperanza de vida. Así como ustedes la tienen ahora, nosotros también la tenemos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús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 el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué es lo que producía esa renovación? La esperanza. ¿Qué producía ese sentimiento de, de gozo? La paz que te da saber que Cristo mora en tu corazón, que Cristo está contigo, que Cristo vive en ti. Y él le llama, este cuerpo exterior se va desgastando, pero dentro la esperanza, la fe, se empodera cada día, se renueva cada vez más por la promesa de Jesús de la resurrección. Porque esta muerte aquí en esta tierra no nos vencerá, porque Cristo venció en la cruz del Calvario la muerte para que nosotros podamos tener vida. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol. Si seguimos adelante. A pesar de la persecución, a pesar de las amenazas por el Evangelio, seguimos adelante en nuestro propósito, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria, yo no sé si tú entiendes el concepto del evangelio, que si por el evangelio sufres, que si por el evangelio tienes alguna situación difícil, si por el evangelio eres perseguido, la misma iglesia a veces te persigue, los mismos hermanos te acusan, y en vez de tener paz en la iglesia, tienes tribulación. El apóstol le llama esta leve tribulación momentánea. Se, lo único que produce en nosotros es cada vez más un excelente peso de gloria. No es peso. Sufrimiento y carga por, porque estamos en el mundo. Pero realmente no es un peso que nos destruye, es un peso de gozo de saber que llevamos el Evangelio de Cristo en nuestro corazón, que sus promesas nos, nos vivifican, nos dan fuerzas para seguir adelante, nos hacen sentir seguros de la promesa de Cristo, que la muerte no nos vencerá, que la muerte no nos, no nos destruirá finalmente, porque nuestra fe en Jesucristo se pone cada vez más firme. Y el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Qué maravilla! El apóstol no tiene otra mayor presentación de su condición como apóstol, de su sufrimiento, sino a través de la esperanza y la fe que es en Jesucristo. No una fe solamente en vida, para darnos comida, casa, sostenibilidad, ¿no? Es una fe que va más allá de la muerte. Es una fe que se traslada más allá de la condición misma, de la consecuencia misma del pecado. Porque esa consecuencia que es la muerte, ya fue pagada, ya está saldada, ya está garantizada de que después de la muerte, todo aquel que cree en Jesús será levantado en resurrección para vida eterna y este cuerpo corruptible será incorruptible y vivirá en incorrupción por la eternidad gracias al sacrificio de Jesús sabes qué significa eso vivir por la fe es confiar en Jesús es vivir seguros de que ese peso de gloria cada vez es más fuerte más seguro es más pleno Sientes más paz y seguridad. La muerte se convierte simplemente en un paso. El apóstol lo llama tribulación momentánea. Yo tuve un amigo que murió hace ya unos tres o cuatro años atrás. Y a un hombre viejo, un cristiano convencido de que la verdad de Jesucristo es una verdad real. Dijo a su esposa, después de almorzar, quiero descansar. Estaba cansado, tenía más de 80 años. Con una sonrisa, dice a su esposa, se la miró, le dijo, quiero descansar, estoy cansado. Y se acostó. Y después de un tiempo determinado, ella fue a verlo a la cama. Se había acostado encima de la cama sobre la almohada, y allí murió. Yo conocí a ese hombre muy de cerca. Conocí sus sufrimientos, conocí sus luchas, conocí su deseo de servir. Y lo llevo en mi corazón como un gran amigo. Me ayudó muchísimo cuando yo era muy joven, trabajando para la iglesia. Me dio buenos consejos, era un hombre sabio y él decía que un día el Señor vendría para que todos los que creyéramos en él pudiéramos estar con él para siempre. Era su predicación permanente, era su seguridad y él derramaba lágrimas cada vez que hablaba acerca de Jesús y de la, y de la promesa de la vida eterna porque él sí creía a plenitud que un día Jesús lo resucitaría. Y cuando murió, murió en paz, tranquilo, preparado, porque sentía en su corazón la excelente, cada vez más grande peso de gloria, de que esa, ese peso de gloria era para él. Su fe sostenida en la promesa de la resurrección que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario y luego levantándose de la tumba. Esa es la plena paz que debemos sentir de que un día muy pronto Jesús vendrá para resucitar a todos aquellos que creímos en su palabra. ¿Crees tú en su palabra? ¿Crees tú que Él tiene una promesa para ti? Créelo, porque la promesa es viva y es eficaz y pronto veremos a Jesús viniendo en gloria, y a todos los que creyeron en él, los que creímos en él, si es que estamos muertos, resucitaremos para honra y gloria de su mundo. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a ver. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos este hermoso y excelente peso de gloria que nos da la seguridad de que un día tú con tu poder resucitarás a todo aquel que cree en tu palabra. Gracias por hacernos conocer este mensaje, que la luz del conocimiento fortifique nuestra fe y nos haga sentir la plenitud de tu promesa de un día para siempre, dejar este mundo de maldad y de muerte y vivir contigo por la eternidad. Bendice a los que han perdido sus, sus padres, a sus familiares, una amiga que hoy día perdió, su, ayer perdió a su papá, bendícela, ayúdela, dale, dale paz, y sobre todo la seguridad de que tú estás con, con ella, en su corazón, en su mente. Te lo pedimos estos favores en el nombre bendito de Cristo Jesús nuestro Salvador Amén. Amén. Que el Señor te bendiga esta noche y que la paz esté contigo, y sobre todo que esa fe que cada vez es más excelente, el apóstol lo llama un peso de gloria, puede ser una realidad en tu vida. Confía en Jesús, Él es la solución de todo. Un amigo de siempre, Reflexiones de la Biblia, Boris Darmo. Nos vemos mañana. Chao, chao.